Así que bueno, eh, a continuación damos paso a Mario de Iniciativa Social Integral. Un aplauso. Aplausos. Buenas tardes. Rosalind Carter dijo que en el mundo solo existen cuatro clases de personas, aquellas que han cuidado, aquellas que están cuidando, aquellas que cuidarán y aquellas que recibirán cuidados y atenciones en el futuro. La cuestión del cuidado a las personas mayores ocupa un espacio central en nuestra sociedad y de eso se ocupa nuestra PYME, Iniciativa Social Integral para el Bienestar, fundada en el año 2009. Es una empresa de ayuda a domicilio y de atención personal. Capaz de entender el papel que las soluciones tecnológicas para los cuidados complementarios a las personas mayores tiene para resolver problemas como el envejecimiento de la población y otros retos relacionados. Así, en el 2011 participamos en un proyecto europeo de innovación social y en el 2019 acudimos al Colab a aprender en aceleración. Y vaya si aprendimos… Desde entonces hemos desplegado más de 700 pilotos en poblaciones como Valencia, Vinaroz, Benicarlo, Xiativa y en la isla del Hierro, en Tenerife, para un proyecto de telefónica. Nos hemos relacionado con más de 2.000 familiares cuidadores. Hemos atendido a más de 800 personas mayores. Instalado más de 2.800 sensores y en la actualidad damos servicio a más de 100 familias valencianas con nuestra solución de cuidados a cambio de una pequeña cuota mensual. Somos Premio de Innovación del Ayuntamiento del año 2021 al Mejor Proyecto de Emprendimiento y, recientemente, en diciembre del 22, el Consejo Europeo de Innovación nos ha premiado dentro de toda la categoría de Enfrentando Retos Sociales por nuestra actividad durante el confinamiento producido en la pandemia del COVID-19 en relación a las personas mayores y a la innovación social. La disrupción del Internet de las Cosas nos ha hecho pivotar en la cadena de valor, de manera que ocupamos nuevos roles. De esta forma, actualmente somos servicio técnico oficial de una de las soluciones que comercializamos. Algo impensable hace solo diez años para una empresa de servicio de ayuda a domicilio. Las actividades que traemos hoy aquí y otras que no podemos contar por falta de tiempo, nos hacen ser actores de pleno derecho del ecosistema de innovación de la comunidad valenciana. La perfección no existe, pero nosotros la buscamos todos los días y hoy hemos venido a, aquí, a Scale Up, del, del Collab, con un doble objetivo. Por un lado, queremos crear una empresa derivada, lo que se conoce en inglés como spin-off, de triple impacto social, económico y sostenible, para facilitar la adopción de las soluciones de cuidados innovadores a la ciudadanía de Valencia. Y, por otro lado, estamos aquí para mejorar nuestra comunicación con el apoyo de todas las personas mentoras del, del COLAF. Y presentamos aquí nuestra campaña disruptiva, que comienza hoy, que va a durar varias semanas, en las que venimos a buscar cuidadores familiares y personas mayores que vivan solas, que quieran probar de manera gratuita y sin ningún compromiso nuestra solución de cuidados, que facilita la tranquilidad a ambas partes, a quienes cuidan y a quienes reciben cuidados. Sigan el QR, por favor. Gracias. Gracias, Mario. Enhorabuena. Bueno, pues... Eh, ya me quedo yo aquí y hago el cierre. Y hago el cierre eh, muy, muy brevemente, un cierre sencillo, eh, darles la, la enhorabuena a todos y a todas, menudo poder de convocatoria de esta séptima edición del Colab, la sala llena, familiares, amigos, espero que inversores. Y, y bueno, no solo por las colaboraciones, también con los premios que se han citado algunos eh, y me gustaría volver eh, a dar la enhorabuena a, a Iniciativa Social Integral. Cuando estábamos recogiendo nosotros nuestro tercer premio de, de, de, de Valencia como Capital Europea de la Innovación, ellos estaban ahí recogiendo también ese premio, recogiendo ese premio como eh, iniciativa eh, social, como ha dicho antes. Vosotros seguiréis trabajando con cabeza y corazón. Os animo a que sigáis en ese camino y nada, un gran aplauso para todos y todas.